A decirte lo primero, oye la elocuencia muda que hay en mi dolor sirviendo, los suspiros de palabras, las lágrimas de corazón. Donde esos sobran turbados mis confusos pensamientos, ay, mi vida, prenda mía, dulce fin de mis deseos, porque me llevas el alma, dejando el sentimiento. Yeah.